Hola, qué tal queridos amigos, feliz viernes, octavo día de nuestra novena Navidad y un día para darle gracias, para alistarnos ya, el niño ya, la Virgen María está en esos dolores próximos del parto. El niño pronto va a nacer, va a estar en medio de nosotros, en nuestro pecer. Señor, gracias, gracias por todo. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, Capítulo 1, versículos 57 al 66. Cuando a Isabel le llegó el tiempo del parto, dio a luz un hijo varón. Sus vecinos y parientes se enteraron de la gran misericordia que el Señor había tenido con ella y fueron a felicitarla. A los ocho días llegaron para la circuncisión del niño y querían ponerle el mismo nombre de su padre, Zacarías. Pero la madre del niño dijo, no, hay que ponerle el nombre de Juan. Los demás decían, pero es que no hay nadie entre tus parientes que tenga ese nombre. Por señal le preguntaron a Zacarías, ¿Qué nombre quería ponerle? Él pidió una tablilla encerada y para sorpresa de todos escribió, su nombre es Juan. Al instante recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y la noticia se difundió por la región. Cuantos la oían, se quedaban pensativos y decían, ¿qué irá a hacer este niño? Pues se veía como la mano de Dios lo conducía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues, mis queridos hermanos, la mano de Dios lo conduce. Solo con la mano y el poder de Dios nuestra vida puede coger rumbo, nuestra vida tiene sentido. A veces nos cuesta y como Zacarías estamos mudos porque nos cuesta asumir y creer al poder y a la palabra de Dios. Pero cuando nos dejamos guiar, cuando la mano de Dios nos guía, los prodigios y las bendiciones son a manos llenas. Señor en tus manos nos ponemos, haz tu santa voluntad en nosotros. Amén. Feliz día, día, queridos hermanos.